dejar ir no significa darse por vencido sino aceptar que hay cosas que no pueden ser es muy triste y muy doloroso pero a veces lo mejor que podemos hacer es dejar ir es dejar que las cosas fluyan y entender que simplemente hay cosas que no pueden ser entender que hay personas que no permanecerán en nuestra vida por más que lo intentemos Hola amigo, hola amiga, te saluda Ricardo Niño, sé bienvenido una vez más a V-Lifers. Hey tú, sí tú, si después de tanto intentar, has decidido rendirte, no te sientas un cobarde, porque la verdad, no lo eres, ¿sabes qué eres? Eres todo un guerrero, una persona que entendió que ya fue suficiente de tanto sufrir eres alguien que entendió que llegó el momento de decir basta a veces nos aferramos tanto a algo o a alguien que terminamos agotando todas nuestras fuerzas a veces lo damos todo para que una persona se quede a nuestro lado y cuando nos percatamos nos quedamos sin nada eso ocurre y muy seguido además Y es muy triste es muy triste ver como alguien que ha luchado hasta el final ve cómo todos sus esfuerzos han sido en vano es triste es doloroso y lo sé porque así como tú yo también he estado en esta situación debemos aceptar que simplemente hay cosas o personas no están hechas para nosotros con esto no te digo que dejes a un lado tus sueños que dejes de intentarlo cuando las cosas se pongan difíciles no de hecho inténtalo hasta el final solo debes estar consciente de cuándo es el momento de detenerte eso de que un guerrero nunca se rinde es mentira una persona fuerte un guerrero uno así como tú, como yo, que ha luchado por estar donde está ahorita, sabe cuándo rendirse, sabe cuándo elegir otra ruta, porque en la que está, ya no lo llevará a ningún lado. Lo mismo ocurre en el amor, cuando ya no hay chispa, cuando ya no hay emoción, al verse, cuando ya no hay ni una simple caricia, tal vez haya llegado el momento de buscar a alguien más. No estoy diciendo que el primer problema se den por vencidos, ¿no? Pero si sí luego de intentarlo, una y otra vez, los problemas en lugar de desvanecerse se agravan. Entonces, es momento de tomar una decisión. Pero una por ti, no por la otra persona. Porque a veces, aunque las cosas marchen mal, ella puede seguir ahí, pero... ¿De qué sirve, si los problemas inundan la relación? ¿Cómo vivirán? ¿De ilusiones, fingiendo que no está ocurriendo nada? Si eliges eso, si eligen eso, entonces son unos cobardes. Pero eso no es lo peor, lo peor es que no se quieran a sí mismos. Porque una persona que siente amor por ella misma, sabe cuándo detenerse, sabe cuándo decir no más y continuar con su vida. Sabe cuándo su corazón ya no puede más. Aunque esto último es difícil, porque un corazón enamorado es capaz de todo. Un corazón enamorado es capaz de enfrentarse a todo y a todos, pero de verdad estará enamorado ¿O solo es costumbre? ¿O solo es obsesión? Porque eso suele o puede ocurrir. Lo saben, ¿no? Puedes estar muy aferrado a una persona, tanto que dejas de cosechar tu propia felicidad para cosechar la de ella. Dejas a un lado tus sueños, dejas proyectos a medias, por ayudar a alguien más a cumplir los suyos, sin tomar en cuenta que, tal vez, solo tal vez, esa persona se marche pronto de tu vida y que, además, no te agradezca nada de lo que has hecho por ella. Amigo, amiga, tal vez esto es un poco difícil, pero si notas que ya tus esfuerzos no sirven de nada, si notas que... A esa persona le da igual todo lo que has hecho para hacerle feliz. Entonces, detente. Hazlo ahora que puedes, porque luego será tarde. A veces tenemos tanto miedo de ser juzgados, de ser tachados como cobardes, que queremos seguir sin darnos cuenta del daño que nos estamos causando. no todas las cosas son hechas para ti, no todas las cosas son hechas para mí, y eso debemos entenderlo, lo sé, quieres tener ese algo y lo deseas con todas tus fuerzas, pero piensa mejor, así tal vez la vida te lo mostró para que te conozcas un poco más y al ver que te siente tan interesado en ese algo o alguien. Es muy probable que esta cruce en tu camino a alguien mejor. ¿No lo crees? A veces son solo pruebas. ¿Sabes? A veces es como un... Prueba eso. Y me dices... ¿Qué te parece? ¿Te gustó? ¿Lo quieres? No te preocupes. Te daré algo mejor. Te lo mereces. Siempre lucha. Ok, hazlo hasta el final. Pero no te agotes. No lo hagas para que te queden fuerzas por si debes tomar otro camino o no. Porque en ese caso las necesitarás. Ármate de valor. Vamos, sé que puedes. A veces necesitamos coraje para rendirnos lo necesitamos para entender que las cosas no pasarán lo necesitamos para darnos cuenta que es momento de darnos por vencido y aunque duela mucho dejar algo por lo que tanto hemos trabajado dejar algo por lo que tanto hemos luchado si nuestro deber es dejarlo es porque dios tiene preparado algo mejor para nosotros tiene preparado algo mejor para ti. A alguien mejor para ti. Alguien que sí te quiera de verdad. Alguien que te valore. Alguien que te escuche. Alguien por quien no tengas que dejar a un lado tu felicidad. Alguien que sí valga la pena. Alguien que en lugar de pisotear tus sueños te motive a cumplir cada uno de ellos. Eso. Eso es lo que todos merecemos, eso es lo que tú te mereces. Una persona tan maravillosa como tú, una persona que sienta el mismo deseo de salir adelante que tú. No te desanimes. El primer paso para ser un triunfador en esta vida es saber cuándo darse por vencido. Si has llegado hasta aquí, por favor, déjame un comentario de una mariposa. Así sabré que eres fiel a v y que te ha gustado el video y que has llegado hasta el final. Si quieres apoyar este canal por favor. Regálame un muy buen like. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video. Y comparte este video con tus amigos o amigas. Para así poder ayudar a muchas más personas. Así V-Lifers llegará a los oídos. De esas personas deprimidas. De esas personas tristes. Vamos a ayudarnos entre todos. Lo necesitamos. Lo necesitas. Arriba de esos ánimos. Que Dios te bendiga. Soy Ricardo Niño y sus lifers Y nos despedimos. Hasta la próxima, querido, querida amiga.